Muy bien, en el ejercicio 3 dice, determinar las ecuaciones de A por B, si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Tengo esta ecuación y, y me piden hallar la dimensión de A por B, por eso escribo A por B entre corchetes, el corchete es el operador de dimensión. Donde, donde B es volumen, T viene a ser el tiempo y D minúscula viene a ser la densidad, son Magnitudes derivadas ¿no? El volumen es una magnitud derivada Y se puede colocar aquí ¿no? El volumen es, es de dimensión L cubo La densidad es de dimensión L a la menos 3 M El tiempo es de dimensión de mayúscula ¿sí? Bueno, el tiempo es una magnitud fundamental El volumen es derivada y la densidad es derivada se puede encontrar en la tabla de en la tabla de magnitudes derivadas. Bien, entonces, según el principio de homogeneidad, podemos hacer que la dimensión de, de B, de V, o sea, del volumen, es igual a la dimensión de A por T. Y también es igual a la dimensión de B a la menos 1 por la densidad D. De. Bien, como nos piden la, la dimensión de A por B, entonces debemos de escoger. Este y este. Porque contiene las magnitudes incógnitas A y B. Entonces ahí tendríamos la dimensión de A por la dimensión de T. La dimensión de T es T mayúscula. ¿no? La dimensión del tiempo, lo que acabo de decir acá. La dimensión de B a la menos 1 se puede escribir como dimensión de B todo elevado a la menos 1. La dimensión de D, la dimensión de D minúscula, viene a ser L a la menos 3, M, como, tal como dije antes. Ahora, B a la menos 1 puede pasar al lado derecho con el signo cambiado. O sea, ya no sería B a la menos 1, sino B a la 1. Pero 1 ya no se escribe, se sobreentiende. ¿Qué pasó con el T? Bueno, esta letra T pasa al lado derecho con signo cambiado, así que queda... T a la menos 1, L a la menos 3, M. Pero siempre se va a, um, a ordenar, primero colocando la longitud. Primero va la longitud, que es L a la menos 3, M, y luego T a la menos 1. O sea, primero va la longitud, después va la masa y al final el tiempo. ¿no? Siempre se acostumbra a tener en ese orden. Y entonces eh, sabemos de que el producto de dos dimensiones es, el, es la dimensión de todo el producto. ¿no? Entonces, ya está. Esta es... La respuesta, constatémoslo, comprobémosla. Y aquí podemos constatar la respuesta, dice L a la menos 3, M, T a la menos 1. L a la menos 3, M, T a la menos 1. Coincidente. Bien. Veamos ahora el ejercicio 4, que dice, debemos de encontrar las dimensiones de R siendo la ecuación dimensionalmente correcta y, y además la letra a mayúscula viene a ser <ríe> debe ser la magnitud altura muy bien entonces bueno si a es igual a altura está diciéndome que a mayúscula es la magnitud altura entonces su dimensión es una es una magnitud de longitud es decir su dimensión sería l mayúscula muy bien la dimensión de R, por el principio de homogeneidad, la dimensión de R debe ser igual a la dimensión de este sumando con la dimensión de este otro sumando. Pero la dimensión de un cociente es igual al cociente de las dimensiones, es decir, cociente de C entre el cociente de esta resta, ¿no? o sea, la dimensión de esta resta. Pero si nos podemos saber, esto no tiene dimensión. Seno de 30 grados es igual a un número, ¿verdad? Esto no es un no tiene dimensión de una magnitud fundamental. Entonces su, su dimensión, al ser un número, es la dimensión de, de un medio. ¿verdad? Trigonométricamente sabemos de que es un medio, pero la dimensión de cualquier número, de cualquier constante, siempre es 1. Así que podemos colocar aquí un a cuadrado sobre b. El principio de homogeneidad hace que se igualen los términos de esta suma. O también puedo colocarlo igual a c sobre sobre 1 sí. ¿Okay? o sea es como si hubiese igualado la dimensión de este y la dimensión de este como el segundo tiene dimensión 1 entonces es lo que he escrito ahí abajo bueno yo no conozco la magnitud de r así que no lo voy a relacionar con ninguna otra con ninguna otra expresión no mm, no, no nos serviría. Eh, pero lo que sí puedo utilizar es eh, comparar la dimensión de A por B con cualquiera de estos dos. Con este o con este. También puedo, puedo decir de que, eh, lo que dije antes, ¿no? a, a cuadrado por B, su dimensión es igual a 1. Entonces, la dimensión de A elevado al cuadrado, la dimensión de B, es igual a 1. Pero me acaban de decir, ¿no? como he, así como hemos visto acá, me acaban de decir que la dimensión de la altura es L. Así que aquí tendría que reemplazarse L. Pero está elevado al cuadrado. L cuadrado por dimensión de B es igual a 1. De aquí se sigue que la dimensión de B, la dimensión de B despejando es L a la menos 2. Muy bien, entonces las dimensiones de R que me estaban pidiendo allá, me están pidiendo hallar las dimensiones de R, debe ser igual a las dimensiones de A por B. ¿no? O sea, sería dimensión de A por dimensión de B. La dimensión de A me lo ha dado el mismo problema que es igual a L porque es longitud, por la dimensión de B que es igual a L a la menos 2. Eso significa que la dimensión de r es igual a l a la menos 1. ¿Cómo sé que me sale l a la menos 1? Es que el exponente es 1 y menos 2. En la ley de los exponentes vamos a tener que sumar 1 más menos 2 menos 1. Por eso que aparece aquí el exponente menos 1. Así hemos obtenido la respuesta. Vamos a constatar este problema. El problema 14 empieza, empieza aquí y termina por este lado. L a la menos 1. Idéntico como L a la menos 1 que aparece acá. Y listo.